Nosotros no, nosotros siempre hemos sido De ser transparentes Y ayudamos todo el que aquí viene Aquí se ayuda Se atiende como la gente Pero ahora a mí hay que probarme lo que tú estás diciendo Doctora Como una denuncia O querella en la fiscalía Contra allá el, el Miguelín. ¿Estás de acuerdo Que esto llega a la última consecuencia? Estoy de acuerdo Y, y, y espero que también Si me necesita, ahí estaré porque yo estoy, estoy muy clara en lo que quiero y lo que estoy haciendo en mi vida. Porque tengo familia. Y para mí lo más importante es la familia. Hoy estoy aquí por ello. Sin poder estar aquí hoy. Pero soy responsable. ¿Está hablando usted, presidente, en nombre del Consejo de Regidores o no. en su caso? En mi caso personal estoy hablando. En relación a lo de un regidor. El señor de una supuesto, un supuesto pago de dinero para aprobación de un proyecto. Es la segunda vez que sale a la luz pública esta situación en el camino de San Francisco. de La posición de ustedes en torno a, a esta y otras demandas que han salido a la luz pública. Siempre hemos dicho que hemos estado a la disposición de que se investigue y que se aclaren las cosas. Siempre hemos estado dispuestos. Y soy la primera que estoy de acuerdo que el que haga un, algo malo, que lo pague. ¿Sabe usted si se van a pronunciar los demás regidores? ¿Están, ¿Ellos están aquí? ¿O sea, conforma la sala tengo entendido que está conformada por ese pedidor? ¿no? Yo supongo que sí, porque cada quien debe defenderse. Repito, doctora, ¿harán ustedes una rueda de defensa colectiva sí, sí, sí. hablando de, cómo usted dice que está dando el nombre particular ahora? Por supuesto que sí. Cuando sea necesario, se hará. Se ha desatado desde ayer una afirmaciones que hace una persona que se presentó a la Fiscalía para eh, asegurar o establecer que un regidor eh, él le había entregado un supuesto dinero eh, por, el, por la aprobación de un proyecto. ¿Cuál es la posición del Mira, yo creo que todos los regidores estamos consonos con investigar. Llegamos en el día de hoy porque vimos la información en las, en las redes anoche y estábamos indagando aquí y en el Cabildo, por las vías que, donde entran los proyectos, no hay un proyecto que se estile de bomba, de combustible ni de gas tampoco. Obviamente la persona hizo una imputación, el cual ya está en las manos de pertinentes, que es las autoridades. Esperamos como consejo, como fiscalizadores, que se llegue hasta la última consecuencia y que salgan las informaciones ya concretas porque él hizo una denuncia. Hay que esperar que él aporte las pruebas necesarias y nosotros como consejo nos abocaremos a analizarla y a emitir un juicio.